¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado? donde puedas realizar los sueños que siempre has soñado? Ser o no ser, esa es la cuestión, pero ¿cómo ser como tú lo deseas? Si no te dejan ser lo que quieras, si te roban descarados tus ideas, agotar al máximo tus delirios, dejar volar tus sueños de niño, vapulear el tiempo con inquietudes, hacer lo que te piden tus actitudes. ¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado? ¿Dónde puedas realizar los sueños que siempre has soñado? Si caminas por la derecha y piensa que ese es tu sitio, te recriminan por la izquierda, te dicen que ese no es el sitio. El caso es que no tienes libertad, siempre hay quien te la quiere robar. El caso es que la lucha una vida por ella y siempre hay un muro donde te estrella. ¿Dónde está la libertad, esa que siempre has buscado, donde puedas realizar los sueños que siempre has soñado? ¿Dónde está la libertad?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 y siempre hay un muro donde te estrella, donde está la libertad, esa que siempre has buscado, donde puedas realizar, los sueños que siempre has soñado. donde está la libertad, esa que siempre has buscado, donde puedas realizar, los sueños que siempre ha soñado.